Muy bien, estamos de retorno. Esto es La Noche al Día por Avellala Televisión, agradeciéndole siempre por su preferencia. 22 horas con 12 minutos. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido esta jornada con relación al paro? Convocado por el Colegio Médico un paro parcial que ha significado la atención eh, en algunos centros, en otros sí se han suspendido, por lo menos 10 mil personas no recibían la atención debida, 500 cirugías suspendidas y por pues, lo que ha costado reprogramarlas. así que es lo que se ha anunciado para hoy, eh, para el día de mañana en todo caso continuar con un paro de 24 horas a nivel nacional, a pesar de que existe una convocatoria para este 26 de diciembre para que se pueda avanzar en las propuestas que se tienen con relación a las cuatro meses en lo que se refiere a la implementación del sistema único de salud. Esto ha generado obviamente rechazo, preocupación, eh, la molestia en la población eh, perjudicada. Hoy tenemos un contacto y nos vamos a trasladar hasta Oruro con este contacto. Estamos junto a Carlos Vega, él es presidente de la Federación de Personas con Discapacidad en Oruro, eh, porque también se ha visto una afectación en lo que se refiere a la atención. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Eh, muy buenas noches. Gabriela te saluda desde La Paz. Muchas gracias por acceder a esta, a esta entrevista. Eh, muy buenas noches, muchísimas gracias, señora Gabriela, entrevista. Eh, creo que es deber de todos nosotros los dirigentes de socializar la gran necesidad que tenemos de cuidado de salud. Quiero hacerle la siguiente consulta, el pronunciamiento, el tema de, del sistema único de salud. Ahora se ha anunciado, lo decíamos, este paro para el día de mañana también a nivel nacional. Eh, ¿Qué es lo que se observa? La implementación del Sistema Único de Salud, por lo menos entendemos que el Colegio Médico señala que no existe la capacidad para poder implementarlo de manera inmediata. ¿Cuál es la posición que tienen usted sobre eso, ustedes como sector sobre este tema? Hemos hecho un análisis amplio al respecto, al respecto de la posición del Colegio Médico a nivel nacional. Consideramos que es un error, es una equivocación. ...que el Colegio Médico haya tomado esta medida... ...en perjuicio no solo de los sectores... ...de varios sectores que necesitan acceder a la salud... ...que es totalmente importante para nuestra población... ...en el entendido de que eh, yo creo que es un gran ejemplo... ...un gran ejemplo del SUS... ...la medida que ha eh, accedido el gobierno... ...a tomar el gobierno de que muchas personas que no tenemos condiciones económicas pueden acceder a la atención de la salud. Eh, yo quiero comentar de que el tema de la hemodiálisis es el gran ejemplo para todos los bolivianos. Mucha gente para acceder a este servicio antes que exista la ley, los decretos favorables para que sean gratuitos, así como en este momento también no comprendidos por el Colegio Médico y algunas autoridades. Sin embargo, mire cuántas vidas se salva anualmente en el tema de la hemodiálisis. Antes de que exista el decreto, semanalmente había una, dos, hasta tres muertes por este tema de la hemodiálisis. considero yo solicito y doy el mensaje al Colegio de Médicos, reflexionen y no tomen la posición que están tomando, es en función a la gran necesidad que tiene mucha población de no poder acceder a la salud que la Constitución Política del Estado nos garantice y dice que debemos tener todos una, un acceso a la salud de forma totalmente gratuita. Eh, la, la observación que hace el Colegio Médico hemos analizado no lo hace en función a la medida de cómo afrontar el tema de la solución a la salud. Lo que ellos hacen es una observación respecto a la infraestructura y al tema económico. Y considero que ese es un error porque el tema de la infraestructura, cualquier medida que se implementa, no, no lo hacemos en 24 horas. ¿Qué medida se, lo, se lo puede implementar en 24 horas? Eso tiene que ser gradualmente, eh, de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las enfermedades eh, para poder asumir esta profesión entonces eh, yo considero que el colegio médico está equivocando el camino de hacer este perjuicio más que todo a las personas con discapacidad y más que todo a la población que necesita acceder a la salud Señor Vega, eh, usted me decía, hemos analizado el pronunciamiento del Colegio Médico como sector. Eh, ¿Quiénes, eh, eh, cómo, cómo están organizados en este sentido eh, las, eh, la respuesta también que tienen ustedes allá eh, para poder ver eh, la implementación de un sistema único de salud que es necesario, que obviamente se requiere en nuestro país y que tendría que empezar a trabajarse, de hecho ya, porque eh, está a la vuelta de la esquina, el registro arranca el 2 de enero, tenemos entendido. ¿Cómo se han son ustedes por favor señor vea eh, como sector nosotros estamos organizados y sucede lo siguiente que el tema económico por ejemplo en respecto a la organización el tema económico se nos ha informado tenemos los datos que son 4 millones o 400 millones que estarían garantizados por parte del gobierno y como contraparte por parte de los, de los municipios ahí hemos visto varios Varias tablas donde realmente los municipios también no están en estabilidad pues, <risa> varios municipios que el presupuesto que se les asigna anualmente, eh, menos el más bajo, es pues el municipio de Chicara. Entonces, creo que no es imposible. no solo. De la, de la parte que, que también de pues, muchas autoridades de que no han cumplido un modelo, no se gasta el dinero que está gastando a los estudios. hemos analizado ese tema, tanto la parte médica y la parte de las autoridades que están porque, a ver, yo les doy el ejemplo de los diálogos es un a en su momento privado, mucho Doctor, eh, señor Vega, perdón, si me permite. Nosotros eh, queremos conocer también cuál ha sido la situación. En, eh, en el departamento de Oruro la situación y me decía un análisis que se ha hecho ya también con, con, las otros, con las otras regiones sobre la implementación del SUS ¿cuáles son esos indicadores, esos datos que usted nos da en la población eh, también de las personas con discapacidad de las personas que, que ahora están recibiendo eh, la, la diálisis respectiva eh, y es que se tiene que trabajar en temas de prevención por favor con estos indicadores, con estos datos señor Vega eh, justamente hemos analizado que tiene que haber cuatro pasos, ¿no? Primero es el tema de la, de la información de, de las enfermedades y de los males que, que tenemos. Después está la prevención. Después está el tema de la atención. Está el tema de, de la salud. ¿Dónde podemos, digamos, acced que accedamos? Esta la solución a los temas que realmente está atosigando en este momento a la gente que no tiene situaciones económicas favorables. Señor Vega, ¿qué va a pasar? Yo le decía, ¿cuál ha sido la situación eh, esta jornada, por ejemplo, en el departamento de Oruro? ¿Se ha presentado un paro parcial? ¿No se ha atendido? Eh, ¿Cuál ha sido la situación? El día de mañana se viene un nuevo paro por, convocado por el eh, colegio médico en este caso. Eh, la verdad que en Oruro casi no se ha notado demasiado porque hoy hemos estado, por ejemplo, en este momento yo acabo de salir de una sesión de hemodiálisis. Normalmente se nos ha atendido como se nos atiende cualquier día. No se nota en el sector nuestro, hoy, hoy no hubo ningún paro, ninguna desatención en el tema de la diálisis. Hemos estado esta mañana por algunos centros, de salud, todos estaban trabajando, no todos, por supuesto, pero sí hubo atención en el tema de la salud. Eso sí se ha atendido en, en el departamento de Oruro. Eh, señor Vega, eh, han intentado como sector también ustedes eh, tener un, ese, ese, esas reuniones con otros sectores en salud me refiero a trabajadores en salud me refiero a los mismos representantes del colegio médico, ¿cuál es la situación? ¿hay una división no? ¿quiénes están apoyando o que se pueda contar con un sistema único de salud? El, hemos tenido una reunión el día de ayer todos los sectores sociales hemos hecho un análisis de esta situación y todos los sectores sociales coincidimos en que debe haber el sistema único de salud especialmente para toda esa gente que es gremial que son juntas vecinales que es un canillita que son los sabotas todos los sectores que en este momento no pueden acceder a salud yo creo que es totalmente conveniente es totalmente favorable para nuestra población que existe el sistema único de salud porque eh, le comento por ejemplo, el tema de diálogo igual no se comprendía, cada sesión, antes que salga el decreto, costaba entre mil y 1.500 bolivianos. Tres sesiones a la semana, eran, por lo menos mensualmente necesitaba uno hasta 1.500, 1.200 dólares semanalmente, para que uno pueda estar tranquilo. Entonces vea, en este momento, eh, ya no sé, ya lo el tipo de gastos, es totalmente gratuito la atención, y se está salvando muchas vidas. Entonces eso es lo que más o menos tenemos un ejemplo que lo, lo vemos porque es una gran necesidad que existe el Sistema Único de Salud para toda esta gente. Muy bien, señor Vega. Nosotros queremos agradecerle por este contacto, estos minutos. Eh, es importante conocer eh, los sectores de la sociedad en diferentes regiones y hemos escuchado esto que nos decía, nos, nos hemos reunido con varios sectores, estamos viendo la implementación del sistema único de salud. Es necesario en nuestro país y donde se necesita es precisamente trabajar con, con propuestas. Tenemos esta propuesta, planteamos esto, queremos trabajar de la siguiente manera y, y, y se requiere porque existen, por lo menos, decíamos casi 6 millones de personas que no cuentan con un seguro universal de salud. Muchísimas gracias, señor Vega, por este contacto. Buenas noches. A usted, gracias. Hemos eh, hablado sobre esta situación, lo decíamos, el paro. Eh, médico, la implementación de un sistema único, una convocatoria que existe para este 26 de diciembre y a través del Colegio Nacional Médico se anunció que no se va a participar porque no consideran eh, que se está tomando en cuenta las propuestas, por un lado, y el otro eh, la nueva convocatoria que hace el, el Ministerio de Salud para que se pueda implementar ante eh, tantos paros que se han registrado en lo que va de este año, 80 días, se ha paralizado, es el reporte que tiene el Ministerio de Trabajo tengamos, ojalá mejores días y, y se pueda abordar a través del diálogo que es lo que se requiere porque Bolivia sí necesita un sistema único de salud. Vamos nosotros a una pausa, en instantes retornamos con más y hablemos.